Nuevamente los oficiales de la policía se trasladaron a los puntos de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad para dialogar con los transportistas y que suspendan la medida de presión. Sin embargo, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz indicó que de no tener respuestas positivas iniciarán el desbloqueo. Vamos a salir nuevamente hasta Cuatro Cañadas, San Julián y hasta donde podamos para proceder. En primera instancia, como siempre, dialogar, hablar hacer que le pongan su actitud, caso contrario, como manda nuestra constitución política del Estado, vamos a hacer uso de la fuerza legítima, legal, en las medidas de las posibilidades que el protocolo así indica. ¿no? Las evidencias, las pruebas, los heridos, las agresiones que han sufrido ustedes como medios de comunicación, nos hacen presumir y confirmar de que están agresivos. Ayer tratamos de dialogar, mi persona segundo comandante y un grupo de jefes oficiales que fuimos a dialogar con ellos, fuimos recibidos con cohetes, petardos y palos, es más, y quisieron rodearnos, porque pensaron que estábamos solos, ya cuando vieron el contingente policial, empezaron a recular. Recordemos que la pasada noche se registraron conflictos entre los bloqueadores y la policía, de los cuales se detuvo a ocho personas. Ayer hemos aprendido a ocho, uno de ellos, un dirigente que quiso embestir nuevamente con la motocicleta, ...a nuestro personal policial y creo que algunas, u, algunos de ustedes han visto esa situación... ...ellos están siendo, han sido trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen... ...donde se le va a iniciar un proceso penal. Asimismo el viceministro de Régimen Interior resaltó que no existe justificación... ...para los bloqueos ya que sus demandas han sido escuchadas. Y reiteramos ¿no? que es injustificado, ellos tienen dos pedidos... ...el principal es la construcción de una nueva carretera... ...que conecte Santa Cruz con el Ben ...ya se les ha anunciado en... Eh... Los, los avances que hemos tenido con relación a garantizar este proyecto ya tenemos una fecha de inicio de hecho ya preliminarmente ya existen algunos trabajos y se ha pedido que ellos conformen una comisión para que vayan a realmente a inspeccionar el inicio de las obras formalmente va a ser el 5 de noviembre indica el presidente de la ABC sin embargo continúan en esta actitud realmente no creemos que sea eh, con fines reivindicativos a esta instancia, a estas alturas